Francisco No, están investigando los policías, están escuchándolo ahora, vamos a investigar la situación. ¿Cuál es la versión que le ofrece? Se está investigando ahora la situación, lo único que puedo decir. ¿Cómo o qué? ¿Cómo puede, Que Se está investigando, solamente le puedo decir eso hasta ahora. ¿Qué se dice? Se dice que él entró armado a un centro de diversión. ¿Es cierto? Se está investigando la situación. Me dice que él fue desarmado en el baño.